Estamos viendo una fluidez de, del juego bastante buena. Los gráficos se ven increíbles. Fijaos que va a 130 frames por segundo. Lo he visto a 150 antes. Eh, la GPU tiene unas 55. Esto es con un PC, evidentemente. A 55. Los watts eh, no, no llegan ni, ni a, a 100. Vamos, como, como el de Lazo 1. ¿Os acordáis? O sea, llegó a... a ver, ¡Qué bien se memoria temperatura 70 grados la GPU hotspot 69 grados 66 grados y el voltaje pues mil mil voltios el gpu y cpu de 1370 voltios bueno de nuevo aquí estamos viendo una tasa de frame de 1260 de 300 328 303 35 Damage damage puede dar más? 355 por hora, 355 so Dios mío, se me llevó de origen. 386 311 O sea, it Quinientos once, Dios, Dios mío, quinientos once frames por segundo. Hostia. Esto, amigos, esto sí es un verdadero videojuego que se puede correr en una gráfica de NVIDIA 4090 Titan, esto es una joya, por cierto mi camiseta también es otra joya no sé si la podéis ver aquí esa es la edición GELA pero si queréis y te, si todavía eh, alguno tenéis la Xbox One pues aquí tenéis esta oferta a 61 euros con 9 céntimos que lo podéis comprar en amazon ir corriendo insensatos oferta de videojuegos x os dejo la imagen un tiempecillo para que podáis haceros con eh, cuando entréis en twitter y veáis oferta de videojuegos de Equifo. pues aquí entro aquí entro porque la verdad es que yo he comprado el precisamente la edición gela a 93 euros yo creo que está mucho más que bien bueno y así así es como eh, realmente un juego recién salido llega a pc sin ningún problema sin quemar ninguna computadora cuántas computadoras se habrá cargado naughty dog porque todos los créditos entiendo yo que irán para naughty dog ahora explicaremos por qué digo esto eh, estaba leyendo la conversación de Proteo. Dice Proteo, Xbox lo hace fatal con el marketing. Tienen que gastar más en eso. Tienen que aprender de Sony en ese aspecto. Pero ya, yo mmm, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que tiene que haber más marketing. Es verdad que es una asignatura pendiente que tiene Xbox. Pero sin embargo, que tenga que aprender algo de Sony. No, porque lo único que va a aprender va a ser cosas malas. Eso para empezar. Segundo, porque el marketing precisamente ahora mismo es uno de los lastres más grandes que tiene para poder seguir adelante. Pero también lo más necesario para el ecosistema de Sony, mantener todo ese engranaje eh, cuesta dinero también. Aquí el problema es que por mucho que tú quieras el marketing que utilizan, este marketing sucio que utiliza Sony eh, comprando todos los portales, eh, todo esto, como digo, tiene un, un costo, que es no poder tener tus propios Call of Duty, no poder te, eh, tener la posibilidad de comprar desarrolladoras, etcétera, etcétera. Cosa que Xbox se lo va guardando. A guardar, ¿no? al fin y al cabo, ¿para qué me voy a gastar dinero en portales nauseabundos como Hobby Consolas, 3D Juegos, Atomics, Vandal, Eurogamer, IGN, Meristadion? A todos estos ya la he comprado, si por monopolio, ya tienen el monopolio de hecho tienen tanto monopolio que han decidido hacer portales, también pero esta vez de Xbox y de Nintendo, así como para ver si vuela. y metemos a gente que trabajaba en, en 3D Juego hace dos días o trabajaba en, en otra En otra, el otro día por lo tanto esto que dice este chaval al que solamente puedo decir eh, que algún día crezcas porque la verdad, vaya tela Dice que Xbox no debe de tener ningún crédito por Starfield porque es de Bethesda y está en desarrollo desde el 2015. Esto es como toca a casa, toco, toca a casa. Aquí ya no me pueden hacer daño y sigue. Y dice Starfield porque es de Bethesda eh, y está en desarrollo desde el 2015 y Bethesda es de Xbox. Pero PlayStation C, sí, el flamante exclusivo, yo creo que lo está diciendo con no sé. Yo creo que lo está diciendo con Rintintín, pero bueno. Pero el de PlayStation sí, porque el flamante exclusivo de Silent Hill, volvemos con los exclusivos, a mí me venís con exclusivos que solamente pueda jugar en una consola PlayStation. Eso para mí es realmente un exclusivo. No el Ghostwire Tokyo, que también se vendió como exclusivo, exclusividad en PlayStation. Pero si es de Bethesda, ya, ya está en el Game Pass. Por cierto, quedan siete ocho, nueve, nueve días para el Redfall y evidentemente eh, aquellos que defienden a capa y espada al el señor Elon Musk y a sus políticas a su lucha contra el wokismo. ¿qué lucha contra el wokismo? eso me pregunto yo también, ¿qué lucha contra el wokismo? pero si este señor ha financiado el movimiento MeToo ¿de qué libertad pensabais que, que estaban hablando Elon Musk? no sé, pero le lamisteis desde el orto las ánforas hasta el sicilisco se los rechupeteasteis bien y uno de ustedes el más famosete el don pechitos lactantes este señor que pinta a su consola como un payaso y la llama wilson eh, no hace otra cosa más que insultar a la comunidad de xbox darle pábulo a la gente que ya de por sí odian a xbox como los de level up Fíjense en esta imagen. ¿Ustedes de verdad os pensáis que esta imagen no viene por Wilson? Este es el gran aporte que hace este señor a Xbox. Este es el gran aporte que al final permite que una, una asquerosa cuenta de level up que ni siquiera tienen el cheque azul porque, mira, pobrecitos de ellos, no tienen ni para el cheque azul. Y es que hoy en día la, el mérito. No llegan con los 300.000 suscriptores o con una cosa así en Twitter. No. Llegan a golpe de pagar de pagar y nada más no te conoce ni dios pero te vas a hacer eh, un huequito porque tú ya tienes el cheque azul yo le digo a todos los que tienen el cheque azul que ahora mismo están muy contentos con su almohada de la blue family y su taza de la supongo que también pondrá la blue family y su carta certificada de que ya es gilipollas firmada por el propio elon Musk os hayan sido muy útiles y espero que os vaya bien en la vida Sé que necesitaréis tacatacas, necesitaréis todo tipo de utensilios como los pañales. Pero por lo demás no pasa nada. Eh, otro que me ha hecho mucha gracia es este. Es que el 2023 de, de, de Sony es muy vertiginoso. Daos cuenta. Primero, las gafas virtuales 2. Provocan apnea. Eh, halitosis caraginal. Eh, caída de cabello o adopecia. Eh, voces de perro, de pito, de flauta, mmm, alitosis vaginal eh, ardor anal, eh, náuseas, vómitos, diarreas, eh, temblores, pérdida de equilibrio, eh, también unos cuantos más, pero bueno, tampoco son tan graves, a ver, tampoco son tan graves, eh, son pequeñas cositas, si os fijaos en cualquier en cualquier jarabe para todos ya veréis cuántas cuántas cosas negativas os pueden pasar. ¿Eh? Entonces, tenéis mucho cuidado. Yo siempre pienso, en, intento pensar en la gente. Por ejemplo, hoy llevaréis que un día sin ver a Ashley, como yo. Me llevo un día sin ver a Ashley, porque hoy me ha dado por jugar al al, al de Addison, es que estoy en vicio con el juego. Y entonces, no he podido seguir a mi Ashley, Graham, Spella. Es Esta sí que es una mujer bellísima. Me encanta. Bueno, y sabe hablar japonés muy bien, por cierto. Eh, por supuesto es extranjera, no es, eh, no es nacida en Japón, pero ella es muy friki y una cosplayer pues, bastante bastante conocida ya en, las, en tierras niponas. Y ya me quedo ya con el último, que este es que me hace mucha gracia. Bueno, eh, luego viene el desastroso PC desastre Los Off el Force Boken del que no vamos a hablar porque si ellos no quieren tocar el tema tampoco somos nosotros de quien remover el dolor ajeno pero bueno existe un juego que se llama Force Boken y que está ahí. Luego vino algo de Destiny 2 Eclipse, también vino algo de Horizon y por supuesto vino el PlayStation Plus Premium, todo eso en el 2023 como estamos viendo aquí. Una mierda de almohada, una taza asquerosa y una carta firmada eh, por Elon más diciendo congratulaciones humano ya eres gilipollas oficial toma checa azul pajarita y azul ahí en fin a los que de verdad a los que iban por ahí diciendo que que Elon más iba a cambiarlo todo si sí, no no si sí, eso no te lo voy a negar eso no os lo voy a negar que lo va a cambiar todo anda que si no lo ha cambiado todo de hecho, vamos a ver quién se queda en, en Twitter. Vamos a ver quién se queda. Y luego ya este último, Yami, mí, para mí, de verdad, me ha hecho muchas gracias. Atentos con lo que dice. Dice, los pileros nos tienen envidia porque nosotros, los Guniers, los Goonies, son los Goonies. Bueno, los Goonies versión Disney. Ya sabéis, denle a suscribiros, si os ha gustado el vídeo, denle a suscribiros, eh, denle like, comenten. Y sobre todo chequeen la caja de descripción donde voy a dejar el enlace para que podáis haceros con el juego del The Adista, ¿vale? Y luego chequead también abajo para que podáis ver el, el descuento del The de ¿vale? ¿Qué más hay que decir? Ah, sí, bueno, que Xbox es Dios, Phil Spencer es Dios y con eso nos despedimos. Phil is... God of Godness. Así que amigos, nos vemos hasta la próxima en Toxic Game Channel. No, nos, no os fiéis de las ratas calvas ni de los mexicanos gamers. Hasta la próxima amigos.